Luis Miguel nació un 19 de abril de 1970 a las 23.30 horas en el hospital San Jorge de Santurce en Puerto Rico, midiendo 53 centímetros y pesando 3 kilos con 900 gramos. Número 2 Su padre Luis Rey lo bautizó con ese nombre en honor al torero que idolatraba en esa época, Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé. Número 3 El impulso que le dio su éxito fue por la ayuda de Arturo el Negro Durazo Entonces jefe de la policía capitalina Pues logró que Luis Miguel a sus 11 años de edad Debutara exitosamente en la boda del presidente de México José López Portillo, Paulina López Portillo y Pascual Rubio Celebrada en el colegio militar el 21 de mayo de 1981 Número 4 de pequeño Luis Miguel sufrió algunas carencias económicas cuando recién llegó a México Pues no tenía ni zapatos para ponerse Era vecino en una privada en San Jerónimo de Roberto Palazuelos y Leonardo García El hijo de Andrés García al darse cuenta le regaló unos panas y unos tenis Número 5 Luis Miguel estuvo a punto de morir el 18 de noviembre de 1995 en el avión en el que llegaba a Guadalajara, pues tuvo fallos y el tren de aterrizaje nunca descendió, por lo que el capitán decidió aterrizarlo de urgencia y se tuvo que poner espuma en la pista y la aeronave aterrizó de panza. Chocó contra la malla ciclónica del perímetro aeroportuario y cayó sobre un costado. Número 6. Luis Miguel padece una dolencia de oído llamada tinnitus y al tener un accidente en 2005 su situación se agravó pues un cortocircuito en el auricular del cantante le provocó una fuerte sacudida que pudo costarle una sordera. Después de esto tuvo que pasar un tratamiento para estabilizarse y alejarse un tiempo de los escenarios. Número 7. Ha ganado más de 120 premios por sus canciones y álbums y es el cantante más joven en recibir un Grammy, ya tan solo 14 añitos de edad. Además de ser el artista latino más joven en recibir una estrella en el Paseo de Hollywood con 26 años. Número 8 ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y esto se suma a su patrimonio de 180 millones de dólares Número 9 El Luis Miguel Tour del año 2010 ha sido el tour más largo y con mayor recaudación por un artista latino ya que visitó 22 países en América y Europa y se presentó en un periodo de 3 años con un total de 223 espectáculos en todo el mundo Número 10 Gran parte de las canciones de Luis Miguel han sido por el compositor español Juan Carlos Calderón Número 11 Ha sido el primer latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un álbum en español Así como el primer latino en llenar el Madison Square Garden Y el primero en realizar 30 conciertos sucesivos en el Auditorio Nacional de México Número 12 la última vez que se supo de la madre de Luis Miguel es que entró en la casa del padre en España y que nunca más salió de allí. Palabras que el padre le dijo, vos me dejaste, yo te mato. Y no salió de allí nunca más. Número 13. Después de la desaparición de la madre de Luis Miguel, la buscó por todo el mundo, incluso la buscaron los servicios secretos israelíes, el Mossad, pero sin éxito y con la desesperación de encontrar respuestas, se dice que visitó en numerosas ocasiones personas que leen el tarot. Número 14 La madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, tenía la intención de quedarse a vivir en Italia, por lo que ya había consultado costos, es algo que pudo haber desatado conflicto de intereses con Luisito Rey, ya que ella pensó en sacar el dinero que tenía en una cuenta en Suiza Número 15 cuando su padre muere, Luis Miguel llora porque sabe que independientemente de la relación conflictiva que tuvo con él, lo que más le dolió es que se llevó a la tumba el secreto de la muerte de su madre. Sin duda hay muchos datos interesantes en su vida. Si te gustó el video y quieres una segunda parte, deja tu like y tu comentario.